entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. En concreto estamos ya en la trigésimo novena entrevista y en esta ocasión tenemos el placer de saludar a Maribel López de Agronimer. Hola Maribel, ¿qué tal? Hola Gaspar, encantada de estar aquí esta tarde contigo y bueno pues como puedes comprobar rodeada de, de nuestros gigantes. <ríe> de maquinaria pesada. Pues en primer lugar lo que te voy a pedir en Maribel es que te presentes. Cuéntanos quién es Maribel López. Pues eh, mira, Maribel López, ahora mismo responsable del Departamento de Recursos Humanos de Agronimer, de esta empresa. Eh, ¿Quién es Maribel López? Pues Gaspar, una persona muy proactiva y muy activa eh, que disfruta ayudando de, de los compañeros, de sus problemas, de en la medida de lo posible que disfruta motivándolos a que se desarrollen y a que eh, cambien su silla y participen en distintos proyectos, que le gusta la comunicación. Eh, fíjate, Gaspar, yo entré aquí pues, en el departamento de administración, en la parte de, de economía, en la parte de contabilidad y fiscalidad, y participando en el proyecto de digitalización de la empresa en redes sociales, eh, abrirse un poco al exterior, no redes sociales, eh, página web, eh, bueno, pues supongo que entre eso entre estas cualidades un poco que te digo de empatía eh, vieron que daba el perfil para, para poner en marcha y para liderar este proyecto y aquí estoy aquí nos encontramos Y Maribel, eh, viendo el, bueno, el escenario que tienes detrás eh, nos podemos imaginar a qué se dedica Agronimer, pero estoy seguro que si nos lo cuentas nos va a quedar más claro Sí, Bueno, pues mira, Agronimer es un concesionario oficial de la marca John Deere la marca John Deere, eh, que actualmente es líder del mercado de maquinaria agrícola, pues fíjate, tiene más de 150 años de antigüedad. Eh, comenzó en, en Illinois, en Estados Unidos, en una fábrica fabricando arados. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Pues a continuar con, con lo que él eh, puso en marcha, apoyando a nuestros agricultores. ...tanto en venta de maquinaria agrícola como cualquier otra eh, máquina que necesite. Intentamos dar un servicio 360 grados a ellos, ¿no? En cuanto a maquinaria, repuestos, formación, apoyo logístico, eh, documentación, todo lo que necesite un agricultor, nuestra misión es estar ahí acompañándolo. Actualmente tenemos... Ocho centros, empezamos eh, siendo solamente en la región de Murcia, llegamos hasta Alicante, bajamos hasta Granada, que tenemos tres centros, y un centro, que sería el octavo, que lo tenemos en Marbella, que está especializado en maquinaria de golf y campos verdes, que también nos dedicamos a, a ese cuidado, ¿no? el cuidado de, del campo de fútbol, del campo verde y del campo de... Y Maribel, ahora que se acaba de cumplir recientemente un año de, de aquel decreto de estado de alarma, eh, me gustaría que rememoraras aquellos días y, y nos contaras decir, que, cómo se vivió en vuestra empresa aquel primer confinamiento. Pues eh, fíjate, Gaspar, eh, complicado. Fíjate, por ponerte en situación, nosotros veníamos que hacía unas semanas había fallecido nuestro líder Manuel Nicolás Mercader. Eh, coge las riendas su difunta Cinta Fernández eh, y a las semanas siguientes enseguida nos entra esta pandemia a la cual estamos viviendo hoy todavía. Yo creo, Gaspar, que las organizaciones se tienen que acostumbrar a trabajar en situaciones eh, buca, es decir, situaciones de incertidumbre que no están en ningún plan estratégico. Ahí eh, hicimos un tándem muy bueno entre la nueva administradora, el director general David Mayor y todo el equipo directivo. Eh, lo que primero que hicimos, desde luego, es tratar de, de transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los empleados eh, organizando los centros para que se sientan en un lugar seguro porque nuestro cliente objetivo es el agricultor que en esos momentos estaba al 150% de, de trabajo entonces había que, hacer un, un, había que hacer un trabajo de tranquilidad, continuidad eh, esfuerzo para que dieran su 150% de trabajo y acompañamiento a todos nuestros agricultores pues nada, ¿qué hicimos? Desde luego, organizar los centros para, con medidas de seguridad, con gel, con limitaciones de acceso, con cartelería, para convertirlos en espacios seguros. Eh, hacer publicidad para que nuestros clientes, eh, ayudarlos a que ya no solamente tengan que venir in situ a comprar, sino enviar sus piezas y enviar nuestros mecánicos a, a su campo para, para arreglarle el tractor, porque él estaba subido en su tractor y... y ahí, trabajando muchísimo más, muchísimas más horas. Eh, después, por ejemplo, también tuvimos la suerte, luchamos y, y conseguimos no hacer un ERTE. Eh, trabajamos en varias, eh, en varios eh, escenarios, eh, por ejemplo, servicios Fenomenal, porque estaba al 100% de su trabajo, pero quizás el, la parte un poquito más afectada por la limitación eh, de movimiento era ventas. Bueno, pues entonces, pues tiramos de vacaciones, bolsas de horas, todo para no tener que mandarlos a alerte este terrible que, que ha ocurrido para muchas empresas y que no era ninguna solución, desde luego. Y respecto al trabajo, Maribel, ¿actualmente estáis volviendo a contratar o habéis contratado durante todo este tiempo de pandemia? ¿Habéis necesitado incorporar más gente? Sí, sí. Bueno, nosotros desde luego siempre estamos caninos de personal técnico o de, de servicio. Esa parte... Eh, siempre estamos eh, deseando que entren candidatos con técnicos eh, formados o incluso trabajamos con institutos para, para coger a personal en prácticas y con la promesa y el cumplimiento de que si les gusta, se forman y enganchan con la política de empresa, se quedan con nosotros trabajando. ¿no? Creo que y creemos que la cantera es importante para, para crear un buen taller, creo que la cantera es muy importante ¿no? en casi todo, desde luego en casi todas las organizaciones. Ahora mismo tenemos también abierta una oferta de empleo de comercial para nuestro nuevo centro que tenemos en Molina de Segura. Eh, y bueno, pues ahora mismo tenemos esa eh, estamos haciendo entrevistas y, y estamos buscando un candidato. Es un perfil muy interesante, pero también un poquito especializado, porque al final este mundo mm, no es tan fácil encontrar gente que... que mm, no sé, que hable el mismo idioma que el agricultor, que tenga ese dote comercial para venderlo y desde luego, bueno, que tenga unas ganas de, de formarse, de, de, de, de avanzar y desarrollar hasta límites. Bueno, él se pone el límite, ¿no? Eh, ahora mismo es eso. Y bueno, y tenemos, estamos cerrando, eh, la semana pasada se incorporó un compañero nuevo aquí en el Jimenado, en Repuestos. Eh, en un par de semanas se incorpora otro nuevo en Redobán, en nuestro centro de Redobán. Y creciendo, gracias a Dios, Gaspar, ahí estamos creciendo y casi siempre alguna oferta desde luego tenemos puesta. Y bueno, además del salario y como responsable de recursos humanos, ¿qué, cuando se trata de beneficios sociales, ¿qué tipo de beneficios sociales eh, podéis ofrecer a estas personas que, como comentas, estés contratando? Nosotros, por ejemplo... Tenemos eh, desde el primer momento, mira, hacemos una, un plan de desarrollo interno, ¿no? Es una de, la, de las herramientas que, que estamos usando y nos está yendo muy bien. Hacemos unas entrevistas cara a cara con los empleados, eh, con su responsable, con la, con la intención y el objetivo de ver cómo te encuentras, eh, cómo te podemos ayudar a desarrollarte e incluso quizás reubicarte en, en, otro, en otro puesto, ¿no? Yo creo que los empleados, una persona cuando encuentra su don y está situada en el lugar ideal, eh, está feliz. Y si está feliz, es muy productivo para la empresa. Entonces, en, eso es una de las cosas, una de, de las herramientas que usamos. También pusimos en marcha un préstamo muy fácil para los empleados que lo llamamos balón de oxígeno. ¿no? Eh, bueno, pues cosas que te surgen de pronto, una reparación de un coche. Eh, que surge y que, que es muy, una factura muy grande, eh, la comunión de tu hijo, cosas urgentes que al final, pues el tener que acudir a un banco, pagas muchos gastos, eh, burocracia. Bueno, pues la empresa pone a tu disposición un pequeño préstamo muy fácil, eh, sin cero coste, por supuesto, y que te sirve de pronto, pues para, pues para aliviarte, ¿no? Para darte ese baloncito de oxígeno que necesitas en ese momento. Y, y bueno, y ahora mismo. Mira, me encanta que me preguntes porque ahora mismo acabamos de estrenar eh, un, eh, una nueva, un nuevo beneficio social que es una tarjeta de seguridad, de, una tarjeta de seguro médico, de seguro médico de, de Adeslas, que bueno, pues se eh, ha puesto eh, a disposición de todos los empleados, totalmente gratuita. Simplemente tienes que cumplir un hándicap que es estar en la empresa más de dos años desde que eres indefinido y creo que es una iniciativa que está teniendo muy buen resultado, está teniendo muy buen, ha tenido muy buena acogida con los empleados y es una de las medidas que, que está, tan, está teniendo bastante éxito. Por último, si quería hacerte una, una pregunta más personal, Maribel, ¿qué le dirías a, a tu yo de, de 20 años? Wow, vaya pregunta! <risa> Pues, ¿qué le diría a mi yo de 20 años, Gaspar? Quizás que escuche sus sueños, que luche por ellos, que estudie, que viaje, que se llene su mochila de experiencias porque al final eh, será la mochila de herramientas que usará pues, cuando un proyecto le guste y se enganche, ¿no? Yo creo que es un poco eso, es el momento para que vueles y dejes volar tu imaginación y luches por ello. Sí, quizás sí. sí. Que ganes experiencias de vida. Sí, cierto. Que es lo Importantísimo. que falta muchas veces. Pues nada, Maribel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tu participación, por la presentación de, de tu empresa. Y espero y deseo, por supuesto, estoy seguro que os vais a ir muy bien. Y desde aquí, nada, saludar a nuestros espectadores y desearles o esperamos que contar con ellos para la siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Gaspar, gracias.